Estoy feliz de to con ustedes hoy en lo que will va a in en la historia como la gran freedom de la libertad en la historia de En Estados Unidos, febrero es el mes de la historia afroestadounidense y por eso en todo el país se recuerdan los personajes, las contribuciones sociales y los logros con los que los afroestadounidenses han contribuido para la construcción de la sociedad de Estados Unidos tal como la conocemos hoy. Así, recordamos la vida y obra del Dr. Martin Luther King Jr., su sueño, el boicot de Rosa Parks, los presidentes de Estados Unidos que promovieron la libertad y la igualdad, las movilizaciones por los derechos civiles. Febrero es un mes en el que se promueve también la inclusión social, los derechos humanos, los esfuerzos e iniciativas contra todo tipo de discriminación. Luchas que comenzaron socialmente décadas atrás y que hoy siguen siendo muy importantes. En Uruguay, febrero marca el inicio de la temporada de carnaval y con ella también un mes en el que es posible ver cuán vigente están hoy en día los aportes que la comunidad afro de Uruguay ha hecho a la cultura y a la personalidad del país. El candombe, ritmo musical heredado de los primeros negros que llegaron a Uruguay como esclavos, es aún hoy un grito de esperanza, una llamada de emancipación con deseos de libertad. Sigue siendo hoy un llamado que sube desde las calles hasta cada rincón del país hasta cada casa y hasta cada corazón. Just as I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today.